Ha llegado el anuncio del tropeo de series y hay algunas cosas que debo de comentar hoy. Muchachos, el día de ayer por la mañana Marvel Snap lanzó el anuncio oficial del parche, lo cual generó un montón de críticas sobre eso, que incluso una gran parte de la comunidad comenzó a cuestionarse desde ya la vida del juego futura. Y ese mismo día por la noche Marvel Snap lanza otro anuncio más sobre el dropeo de series de las cartas de serie 5 a serie 4 y de serie 4 a serie 3. Pero bien, como ustedes pueden ver aquí hay mucho texto, así que voy a tratar de resumírselos con un poquito de edición de video. Lo que ellos te dicen aquí es que ya han pasado varios meses desde el lanzamiento de las nuevas cartas de serie 5 y serie 4 y que están muy emocionados de poder anunciarnos el primer dropeo de series y con este dropeo de series algunas cartas, ojo que esa palabra es clave algunas cartas de serie 5 pasarán a serie 4 y algunas cartas de serie 4 pasarán a serie 3 las cartas que pasarán de serie 5 a serie 4 son en total 5 cartas y luego las cartas de serie 4 que pasarán a serie 3 son en total 4 cartas lo que resaltan ellos con el tropeo de series es que estas cartas al bajar de series se vuelven 10 veces más accesibles en probabilidades de obtenerla y que a la vez también se van a volver mucho más barata en la tienda de tokens. Ahora, ¿cada cuánto tiempo van a hacer este dropeo de series? Lo que nos dice aquí es que será cada mes o de manera mensual. Y que esto va a requerir un parche en el juego. Y por esta razón es posible que el tiempo varíe un poco y que no sea exactamente mensual. Y el dropeo de series vendrá con este siguiente parche que ya está en camino. Que es el parche que nos habían dicho que iba a traer también el modo de batalla amistosa. Que todo el mundo está esperando. El plan para lanzar este parche va a ser el 31 de enero. Lo que dicen también es que a veces surgen cosas de último minuto y que puede ser que a veces ese tiempo se retrase un poquito, de repente no sea el 31 de enero porque si pasa alguna emergencia cualquier cosa, puede ser que salga unos días después, de repente unos días después al inicio de febrero, y si esta demora sucede es porque ellos están tratando de que todo salga bien, según los desarrolladores el criterio que van a tener para poder seleccionar una carta para que dropee de serie va a ser de acuerdo a la longevidad de esta carta dentro de esta misma serie o sea que tan antigua es pero a todo esto va a haber una excepción hay dos cartas que no se van a dropear de series hay cartas que siempre se van a quedar en la serie 5 y estas cartas son galactus y Thanos y la razón porque dice que son demasiado épicas ahora para todas las cartitas que tú llegaste a conseguir con su precio original o sea si tú por ejemplo compraste una carta de serie 5 por 6000 de tokens o te tocó dentro de los cofres antes de que salga el drop de series o antes de que se incluya dentro del drop de series esta carta pues va a tener una insignia especial que va a decir que esta carta en su momento estaba con el precio original cuando la compraste o la adquiriste y a esta insignia se le va a llamar First Edition esta insignia es totalmente cosmética y es como que hace la carta pues no sé un poquito más exclusiva de repente y es como que te da a entender que por esa carta pagaste el precio original en su momento y que esta carta que lleve esta insignia se va a aplicar en todas sus variantes y también se va a aplicar en sus splits y aquí sobre el token shop lo que nos están hablando es sobre que ellos durante todo este tiempo desde que salió la tienda de tokens han estado viendo cuáles cosas son las que sí les está funcionando y cuáles cosas son las que no les gusta tanto lo que a ellos les ha gustado es la manera en cómo se ha permitido de que los jugadores puedan acceder a algunas cartas que ellos quieren para poder armar mazos competitivos pero lo que a ellos sí no les gusta es que estas nuevas cartas que vayan saliendo tanto de serie 5 de serie 4 les sea demasiado accesible o muy fácil de obtener para los jugadores que aún ni siquiera han completado la serie 3 lo que ellos te dicen aquí es que una vez que el jugador complete la serie 3 bajo el sistema actual es que va a ganar un 500% más de tokens O sea los tokens recuerden que van a, ver, van a ser ahora De 200 a 600 El premio que puedes recibir en lugar de las cartas de serie 3 Que recibías antes y con eso Puedes facilitar de alguna forma de Que puedas obtener una mayor cantidad De cartas de serie 4 y de serie 5 lo que ellos te dicen aquí también es que van a comenzar a implementar algunos cambios como una forma de experimentar para ver cómo le pueden mejorar la experiencia al jugador que aún se encuentra en la serie 3, que le pueda ser un poco más sencillo poder obtener cartas de serie 4 y serie 5. Para que se lleven a cabo estos cambios va a tomar todavía un tiempo, pero que en realidad la, el objetivo que ellos tienen es tratar de hacer la experiencia más amigable para este jugador, que todavía no ha llegado a completar la serie 3 y que está en búsqueda de conseguir cartas nuevas como serie 4 y serie 5. Lo que les he dicho hasta el momento es todo informativo y ahora viene la parte de mi opinión me ha parecido un poco gracioso y puede ser una gran coincidencia que justo después de la noticia de la mañana que fue muy mala hayan lanzado esta noticia que realmente es bastante buena como una forma de apagar el incendio de todo lo que estaba que se suscitaba en las redes sociales sobre todas las críticas que estaban recibiendo sobre la primera noticia, pero bueno estas son solamente teorías mías porque tal vez ellos sí tenían programada esta publicación para la noche independientemente de lo que estaba pasando en el primer anuncio de más temprano vamos a hablar primero de las cartas de serie 5 que están bajando a la serie 4, en este caso son 5 cartas y son las siguientes, Super Skrull, Shuri, Black Panther, Valkyria y Bass yo de estas 5 cartas, destaco 3 de ellas, porque generalmente Black Panther lo va a tener la mayoría de gente bueno, mucha de la gente que compró el pase de temporada la verdad, pero luego me quedan 3 cartas que para mí son muy pero muy buenas ahorita y que se están usando mucho en el meta en este caso Shuri, una gran carta para ejecutar muchos combos, sobre todo con estos combos, hasta con Black Panther se utiliza Shuri también, es una muy buena de Black Panther y de otras cartas como Red Skull Por ejemplo para hacer combinaciones con Taskmaster Una gran carta Shuri Valkyria también que es una carta que he visto Que la usa en algunos mazos Que generalmente lo que hace es poner Setear a 3 este, de puntos de poder Todas las cartas que están en esa ubicación Es un efecto muy poderoso para un turno final A veces que te puede ayudar a ganar la partida O a, o a ganar esa ubicación más que todo Y luego tienes a Bass Que es una carta de coste 1 de las mejores Que hay ahorita en el juego Porque esta carta lo que hace es setear con 3 de poder Todas las cartas que tengas en la mano, sobre todo para un mazo como Mr. Negative, Bass es una cosa gloriosa. Porque prácticamente el Mr. Negative lo pones con 3 puntos de poder, lo cual ya lo hace. Es un poco más cómodo de jugar y no tan, no, no que te comiences a estorbar con su poder negativo en alguna ubicación. Ahora, para mí me parece bastante acertado de la parte del equipo de desarrollo Marvel Snap que hayan justamente escogido de estas 5 cartas. Digamos que la mayoría de ellas se juegan bastante en el meta. Porque la verdad, Super Skrull está todavía como que en desarrollo, en saber dónde le encuentra en su lugar pero las demás cartas si tienen un lugar en, en, en metadex entonces por ahí digamos que es un acierto de parte del equipo de desarrollo haber llevado haber escogido estas cartas para que pasen a la serie 4 ahora bien de la serie 4 a serie 3 de las 10 cartas que hay en total han escogido 4 de ellas para que bajen a la serie 3 y estas cartas van a ser She-Hulk, Absorbing Man, Titania y Luke Cage, de estas cuatro cartas tres de ellas son de las mejores que hay en este grupo de 10 cartas que es muy buscada por mucha gente incluso hay gente que ha pagado tokens por comprar a Luke Cage Absorbing Man o a She-Hulk esas tres cartas de estas cuatro que van a pasar son de las mejorcitas que hay ahorita en esta serie 4 y que pueden ir en varios mazos que le pueden hacer que, pueden hacer que estos mazos sean mucho más fuertes gracias a estas cartas, She-Hulk se está jugando en varios mazos, el de los más competitivos que he visto es en el de destrucción que es muy bueno, tienes Absorbing Man también que va en varios mazos, incluso este mazo de Silver Surfer he visto que se juega Absorbing Man pero la verdad una carta bastante buena, bastante útil, que incluso ahora con este combo que hay con Spider-Man. que lanzas con Sabu y luego lanzas como 2, 3 Spider-Mans ahí, gracias a, lo, a, la, a la, al duplicado de Munger pues ahora Absorbing Man puede hacer posible que no necesites tanto Munger porque puedes lanzarlo pues justo junto con Spider-Man. Después se vuelve una locura, la verdad Absorbing Man es una carta muy buena que te permite Ampliar un montón de, de combos que puedes tener Gracias al efecto que tiene Luego tienes a Luke Cage que él habilita Un mazo competitivo que es el mazo De Asmat, hace que ese mazo sea realmente Bueno para jugarlo, así que Luke Cage es la carta que hace posible es como Mr. Negative con el mazo de Mr. Negative No, lo mismo hace Luke Cage con este mazo Radioactivo que ya les he comentado Anteriormente en un video, que es la verdad Bastante, bastante bueno, y sobre Titania, bueno, Titania pues sin ni gloria, si tenían la verdad, no hace mucho todavía en el meta. Me he visto que más le perjudica al, al que la juega que lo favorece. Pero digamos que de estas eh, todas estas cartas que habían de serie 4, ellos han decidido, digamos, eh, de ahí han podido eh, elegir las mejores al menos para que nosotros podamos tener más opciones y podamos fortalecer nuestros mazos de forma competitiva. Así que esto ha sido un total acierto de parte de Marvel Snapcom en los grupos tanto de serie 5 como los de serie 4. Ahora, yo no sé ustedes qué opinan y me lo pueden hacer saber en la caja de comentarios qué es lo que piensan ustedes sobre el hecho de que Thanos y Galactus no van a bajar jamás de serie, o sea, nunca van a dropear esas cartas. Pero bueno, dentro de lo que yo opino, Galactus y Thanos están ciertamente justificados de que se mantengan en serie 5. Porque son unas cartas que tienen unas animaciones muy bonitas, unos efectos muy destructivos, muy buenos. Y que digamos que a mí no me molesta que, que se quede ahí. Porque al final se mantiene como algo súper exclusivo, algo dentro de, lo que, dentro de lo que va a estar dropeando. Algo que se mantiene como una joyita ahí, ¿no? Como una cosa difícil de obtener. Así que yo la verdad en ese aspecto no me quejaría, no, no tendría por qué, al menos personalmente, no sé usted. Como les digo, tienen toda la libertad de expresarse en la caja de comentarios. Pero la verdad, a mí me parece que esto, dentro de lo que ellos nos han dado ahorita, de que van a bajar las series de cartas, estos grupos que ellos, de estas cartas que han seleccionado, me parece que han acertado bastante porque nos están dando mucho material ahorita a todos realmente para poder divertirnos, para poder experimentar, armar nuevos mazos. Pero recuerde que esto va a ser todavía a fin de mes, el 31 de enero. Puede ser que sea unos días después o incluso puede ser que el mismo día de lanzamiento de la nueva temporada te lancen el parche también. Quién sabe, o sea, pueden pasar esas cosas, pero lo que sabemos es que hay que tener paciencia, han habido personas que me han estado preguntando qué es lo que deben de hacer con sus tokens, ahora que las cartas están bajando de serie, sobre todo las que están de serie 4 a serie 3, pues van a costar mil tokens también, entonces por ahí de repente hay algunos que están cerquita de poder llegar a mil tokens y, y lo que preguntan es si es viable comprar esas cartas o comprar algunas otras de repente por ahí que les, que les falte, no hay algunas cartas competitivas de repente en serie 3 que digan, oye oh, esta carta la quiero, pero justo va, va a bajar de serie todavía a fin de mes she eh, hole y she hole también la quisiera comprar, pues en este caso estaría bien la verdad si deseas hacer eso si deseas guardar esos tokens para comprar un she hole Absorbing Man o el Luke Cage, creo que estaría bastante bueno si es que lo vas a usar en algún mazo y te vas a divertir con ese mazo pero si de repente ves que tienes un Mr. Negative ahí por comprar, ¿no? y te falta solamente Mr. Negative para poder hacer el mazo de Mr. Negative completo, yo diría ¿por qué no? igual después puedes comprar she hole o Luke Cage, o sea no es que vayan a estar por un tiempo limitado el costo de mil tokens sino que van a costar para siempre o sea van a quedarse en serie 3 para siempre entonces tengan la tenga, tengan la libertad de poder decidir eso de qué es lo que es lo que más les conviene en ese aspecto porque acuérdense que más o menos se farmean mil tokens estando todavía dentro de serie 3 te farmeas más o menos mil tokens en un mes aproximadamente puede ser un poco más un poco menos dependiendo de la suerte pero digamos que con mil tokens cada mes te puedes comprar una cartita de serie 3 entonces ve con cuidado ahí ve eligiendo sabiamente cuáles son las cartas que quieres, no es que trate, no es que quieras tener todas las cartas ahorita todavía, eso va a tomar tiempo, pero las fichas de tokens es, es algo muy importante porque es, es algo muy escaso la verdad incluso ni siquiera en los paquetes que están poniendo están poniendo fichas de tokens, entonces tienen que ver que está complicado poder obtener cartas por medio de tokens así nomás a menos que sea de puro farmeo entonces tengan, eh, sean muy eh, cuidadosos al momento de gastar sus tokens, yo creo que sí podría valer eh, esperar por ejemplo. ¿no? ejemplo en, en lo que va pasando el tiempo quedan todavía como tres semanas y en tres semanas probablemente vas a llegar cerca a los mil tokens si es que estabas en cero tokens y digamos que a la primera semana de febrero o a mediados de febrero tranquilamente te estás comprando alguna de las cartas que ha bajado de serie 4 a serie 3 y con esas las puedes incluir en tu mazo y aparte quién sabe de repente por ahí eh, se podría decir que abriendo cofres de repente por ahí te vaya a tocar alguna de esas cartas y otro tip que les voy a dar acá muchachos y por favor esto tenganlo muy en cuenta porque les puede beneficiar bastante es que traten de llegar a 10.000 créditos cuando salga el parche y, y después de que salga el parche Ahí recién hagan suban su nivel de colección Y comiencen a activar sus cofres Para poder abrir y recibir las nuevas recompensas No lo vayan a hacer antes Por ejemplo, si ahorita yo Como ustedes pueden ver, tengo 6.550 créditos ¿Qué va a pasar? Yo voy a exceder los 10.000 créditos para, ese, para esa fecha ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago ahorita? Yo llego a los 10.000 créditos Voy a subir mi nivel de colección Que seguramente será a, dentro de 4 días Seguramente cuatro Cuatro o 5 días voy a estar llegando a los 10.000 créditos por ahí con otras recompensas que tengo y luego de eso, ya vuelvo a farmear nuevamente dos semanitas más Para poder llegar nuevamente a los 10.000 de créditos Y con eso, una vez que salga el parche Voy a poder subir mis niveles de colección Y voy a poder encontrar las nuevas recompensas Que en este caso van a ser las cartas De serie 5 a serie 4 y de serie 4 a serie 3 O sea, me es más probable que me vaya a salir una hulk Me vaya a salir Man, un absorb un Look Cage Que son lo que estoy buscando también Entonces ya saben, y otra cosa que les digo Es que no vayan a hacer esto De dejar los cofres por reclamar Eso no lo hagan porque los cofres que están por reclamar que los dejan ya por reclamar son los cofres que llevan la lista de recompensas antigua al parche o previa al parche según lo que tengo entendido ustedes no sé si recuerdan cuando pasó de que a los cofres le iban a sacar los boosters de recompensa bueno, había gente que comenzó a, a dejar este a los cofres por abrir y los desarrolladores le dijeron cuidado que así no va a funcionar porque así se implemente el parche y luego de eso tú abres estos cofres estos cofres van a tener la lista de recompensas antiguas igual te van a salir los boosters entonces lo que ustedes tienen que hacer ahorita es gestionar de la mejor manera sus créditos y tratar de llegar a 10.000 ahora hay algunas formas de repente, hay personas aquí tal vez que ya han llegado a rango 80 o tienen también cosas por reclamar créditos por reclamar de repente en su pase de temporada, entonces traten de mantener eso, no lo reclamen y reclamenlo justo cuando sea el momento en que sea necesario para que puedan llegar a la mayor cantidad de créditos y así ustedes puedan, eh, después obviamente del parche y puedan tratar de obtener estas probabilidades de poder obtener estas cartas tan deseadas que están bajando o que están dropeando de series ahorita y así ustedes puedan armar unos masitos más interesantes y competitivos si has llegado hasta aquí yo te agradezco bastante, una forma de apoyarme como creador de contenido es que le dejes un like a este video si es que te ha gustado te ha parecido informativo y que opines si en, si en caso tengas alguna duda o consulta sobre todo lo que se ha hablado el día de hoy aquí, aparte tengo también canal de Discord donde también en pues ahí en simultáneo todos estamos ahí en contacto en el canal de Discord, si no estoy haciendo, si no estoy acá en el video estoy en o estoy haciendo una transmisión, pues en el canal de Discord también tienes toda la chance de poder estar en contacto en realidad con toda la comunidad que estamos formando ahí, que está creciendo muy bonita, así que estás totalmente invitado, enlace en la descripción de este video y también de lunes a viernes, como ya sabes, estoy haciendo pues ahí este transmisiones en vivo en la plataforma morada, así que todos ustedes se encuentran totalmente invitados, si tienen alguna consulta o duda que tengan ahí pues ya saben, ahí estamos para tratar de responderles en vivo, así que ya saben muchachos, nos vemos allí, un abrazo para ti